Gracias a EAPN por la, por la invitación. <ríe> Además, me, me, me resulta muy oportuno abordar esta cuestión después de la estupenda presentación que ha hecho José Bazalacaín de algunas cuestiones que, que en su inmensa mayoría comparto respecto a qué futuro y qué retos tenemos en, en los servicios sociales. Eh, cuatro reflexiones previas. La primera es que creo que ha quedado más que claro cuál es la importancia y cuál es el valor añadido que los servicios sociales aportan a, a, en términos de cohesión social, de reducción de las desigualdades, de trabajo por la dignidad y la calidad de vida de las personas, creo que esto es una cosa importantísima y que hay que poner en valor. No siempre se ha puesto en valor eh, durante todos estos años, durante las últimas décadas, creo que los servicios sociales pues, han sido un sistema eh, precarizado, debilitado, eh, recortado eh, durante momentos seg seguramente en el, que la, en el que la necesidad precisamente requería un refuerzo para atender todo lo que él, eh, todas las situaciones personales, familiares que estaban viniendo pues, eh, pues, eh, con, como consecuencia de una crisis muy profunda que vivimos a partir de 2000, 2008. Eh, es cierto que la situación de los servicios sociales ya, ya venía antes de la COVID-19. La COVID ha puesto en evidencia algunos, algunas costuras del sistema, del sistema de servicios sociales, pero de otros sistemas también. Incluso el sistema sanitario, que es como la joya de la corona ¿no? de, de, de, de, nuestro, de nuestro sistema de protección, eh, han sido unos servicios sociales muy orientados... Eh, nos han llevado a orientarnos cada vez más a la emergencia, a atender situaciones sobrevenidas y hemos dejado de lado aquello que Yoseba planteaba como el verdadero valor añadido de los servicios sociales, que es el acompañamiento, que es el trabajo, el trabajo eh, comunitario. Eh, hemos vivido también una situación en la que eh, otros sistemas de protección no han sabido, no han podido, no han querido Abordar eh, sus competencias para aquella población más desfavorecida, eh, con lo cual todo el mundo eh, acababa solicitando, demandando legítimamente eh, recursos con los que los servicios sociales no contaban. Y también es, es verdad que contamos con una falta de vertebración del sistema, creo que la proximidad es un éxito ha sido un éxito en la atención a las personas, pero también eh, ha, generado, ha generado desigualdades. Y este modelo de servicios sociales que viene desde los años 80, pues a veces no siempre ha hecho esta transición eh, formal, pero también, como comentaba Joseba, en la mentalidad de los equipos, de profesionales, etcétera, desde el enfoque a los servicios al enfoque a las personas, ¿no? que creo que por distintos frentes, de por distintos motivos, a través de diferentes experiencias, cada vez es un modelo que se, que se impone más. Eh, cuando abordamos un desarrollo normativo estatal de los servicios sociales, a nadie creo que se le... Eh, se le... Eh, o no tenga en cuenta la dificultad que esto supone. Si esto no se ha hecho hasta ahora, es porque es realmente complicado. Eh, y además, también, otra, otra, otra cuestión previa que me gustaría comentar es que eh, esto es el inicio, desde nuestra perspectiva, es el inicio de un proceso de cohesión y consolidación del sistema, más que la ley vaya a responder, como decía bien Joseba, la ley no puede responder a la cantidad de retos que que se han puesto encima de la mesa, que sin duda comparto, creo que están, que están ahí, pero es una aportación y es el inicio de un sistema eh, o de un trabajo que nos tiene que llevar a, a, la, consolidación, a la consolidación del sistema. Con lo cual, eh, lo planteo, y lo decía ayer en esa reunión que tuvimos de presentación del informe de la OCDE, con toda la humildad del mundo, es decir, es necesario, es imprescindible, desde nuestro punto de vista este marco y ahora lo, lo entraré a explicar un poquito más en profundidad pero también es cierto que no va a poder responder a todas las necesidades las comunidades autónomas tienen en exclusiva la competencia en materia de servicios sociales y lo que tenemos que hacer es iniciar un proceso de trabajo de diálogo y de acuerdo para que poco a poco vayamos eh, resolviendo algunas de las dificultades de las que se planteaban en la, en la ponencia anterior y Además, esta, esta propuesta, este anteproyecto de ley, se ubica en el marco mucho más amplio de, un, de, de reformas. Eh, eh, ha habido muchas desde el inicio de esta legislatura, algunas empujadas por una situación sobrevenida y por urgencia, pero otras también, otras que se han acelerado por este motivo, eh, pero creo que la agenda de reformas eh, del Gobierno en este caso pues es amplia desde... Eh, y va además en muchos ámbitos porque la política social no son solo los servicios sociales y además debemos desarrollar iniciativas en muchos frentes para que realmente las cosas puedan cambiar para aquellas personas que están en, en peor situación y en ese ámbito tenemos en el ámbito de empleo pues la reforma laboral que duda cabe cómo no va a tener impacto en, la, en, las, en las personas que están en situación de pobreza y exclusión algunas leyes específicas que se han dirigido a colectivos especialmente afectados por la precariedad, como ha sido la ley RIDER o la ratificación del convenio 189 de la OIT, que afecta a trabajadores domésticos. En el ámbito de la garantía de rentas, pues el despliegue, con todo el margen de mejora que tiene todavía el despliegue del ingreso mínimo vital. En el ámbito de, de la protección a niños, niñas y adolescentes, pues por una parte está la, la aprobación de la LOPIBI, pero también el reglamento de la ley de extranjería que facilita el acceso a niños, niñas y adolescentes, menores no acompañados, extutelados a, al, al empleo eh, y bueno todas las medidas específicas que se pusieron en marcha frente a la crisis. O otra, eh, otro anteproyecto de ley en el que también estamos trabajando, como es la Ley de Familias, que también estamos a expensas de eh, poder aprobar en primera ronda una primera toma en consideración por parte del Consejo de Ministros en las próximas semanas, que va a permitir eh, reforzar o reconocer, mejor dicho, la diversidad familiar, adaptar eh, la normativa en protección a las familias a la realidad sociológica de nuestro país, que es muy diversa, eh, y por otro lado mejorar sustancialmente la protección a las familias eh, aspecto en el que eh, también estamos eh, a la cola de Europa en cuanto a, a, este, tipo de, a este tipo de cuestiones. ¿no? Con lo cual también comprender esta reforma en ese marco más amplio porque este, esta no es la única iniciativa que se está desarrollando. Ayer, eh, como decía, presentamos, eh, se presentó en, en Madrid un informe eh, que ha elaborado la OCDE, el gobierno presentó en el año 2019 una solicitud en la Dirección General de Reformas de la Comisión Europea para abordar reformas estructurales y una de ellas fue precisamente esta, eh, la modernización de los servicios sociales en España y de ese, de ese análisis eh, han surgido algunas eh, conclusiones que sí que me gustaría eh, plantear en este caso. Eh, lo que comentan las, eh, la OCDE en ese informe, ha hecho un análisis, un diagnóstico eh, de los servicios sociales de las diferentes comunidades autónomas en todo el Estado, sí que eh, eh, identifica algunos rasgos comunes que definen el sistema público, pero, eh, pero hay algunas diferencias entre, entre, eh, en el análisis que ellos han realizado. Por una parte es verdad que se establecen derechos subjetivos en las legislaciones autonómicas, pero quedan lejos de la universalidad, en muchos casos... Eh, son más declaración de intenciones que que, que en la práctica se estén eh, garantizando esos derechos subjetivos. Eh, las normativas autonómicas son absolutamente desiguales, hay comunidades autónomas que ya van por la tercera cuarta generación de leyes de servicios sociales y otras que todavía están en la primera, con unas diferencias muy importantes respecto a todo este tipo de enfoques que, de los que hemos estado hablando. Y con catálogos y carteras absolutamente diferentes hicimos un primer ejercicio, hicieron eh, um, un primer ejercicio eh, de comparar o ver qué, cuáles eran los, los servicios comunes que tenían todas las comunidades autónomas para ver si había base para un catálogo eh, común y realmente eran muy pocos los servicios que realmente eh, eh, se compartían en, las, en, las, en los, eh, las distintas normativas autonómicas relacionadas con, con esto. Además, esta diferencia, eh, estas diferencias también tienen que ver con el acceso, el acceso que se da a las personas, a los servicios y a los eh, eh, recursos de lo, que, que de alguna manera garantizan las leyes autonómicas. Hay una gran diversidad en la ordenación y en la dotación. La ordenación hablaba antes, yo eh, va de esta dicotomía entre lo municipal y lo autonómico. Hay comunidades autónomas que lo han resuelto, han hecho un diagnóstico y han identificado cuáles son las cuáles son las, eh, las competencias, ya han aclarado ese marco competencial para evitar esas duplicidades eh, que afectan al, al ámbito local y al ámbito autonómico, otras no. Eh, la situación en este sentido es muy diferente. Con distintas ratios de, de recursos humanos dentro de los servicios sociales, con distintos criterios de elegibilidad respecto a, al acceso a, las, eh, a, las, a los servicios. Con una, una diferente, muy diferente gestión de la información, sistemas, en este caso conviven sistemas o comunidades autónomas que han hecho ya un esfuerzo importante y tienen sistemas de información eh, adaptados, modernos, que recogen, que utilizan todo el potencial de las nuevas tecnologías para, para avanzar y mejorar en, en la prestación de los servicios, otras, otras no, con un muy diferente papel del tercer sector respecto a la prestación de los servicios por supuesto, con unas eh, con una financiación muy distinta entre unas, entre unas y otras. Eh, estamos, eh, dice el informe, que estamos eh, entre los nueve países de la OCDE más descentralizados en cuanto a ingresos y gastos, y esto afecta también a los, a los servicios sociales, con marcadas diferencias en gasto, en gasto por habitante y, en general, en términos generales, y esto afecta a todos, no solo a las comunidades autónomas, también a la Administración General del Estado, con un gasto en servicios sociales por debajo de la media de la OCDE, eh, lo cual también habla de una eh, dificultad que ha habido histórica de inversión real o de apuesta real por este pilar del estado de bienestar. También con una gobernanza compleja que ha generado eh, 17 modelos distintos de servicios sociales que, insisto, han sido un éxito desde la proximidad, desde la atención y desde el conocimiento eh, de, de la situación específica de cada uno de los territorios, pero desde el punto de vista de avanzar eh, con un mínimo de cohesión en todos los, en todos los, los lugares, pues, pues eh, hay un gran ámbito de, de mejora y esto ha generado, ha generado desigualdades. De hecho, cuando se planteó el Plan de Recuperación, eh, Transformación y Resiliencia de España, la Comisión insistió en este aspecto. Insistió en que, eh, respetando la... Eh, ...ordenación territorial de, de nuestro Estado, como no puede ser de otra manera, el Estado tenía que garantizar al menos unos mínimos eh, eh, de, de acuerdo y de avance en conjunto... ...que no generaran desigualdades entre las personas en distintos, en distintos lugares del Estado. Con lo cual, eh, todo esta, toda esta cuestión, os animo a, a leer el informe, pero hablaba de algunas necesidades o algunas recomendaciones o cómo podemos eh, avanzar en ese sentido... Y habla de, de la necesidad de desarrollar un contexto jurídico que permita avanzar en esos mínimos comunes eh, y en ese sentido, este es, bueno, ahora hablaré en concreto de las cuestiones que, en las que estamos trabajando en la ley, pero este sería uno de los núcleos básicos de, de la, de la, del anteproyecto de ley, el poder en realidad eh, no es una ley de servicios sociales, los servicios sociales se ordenan, se estructuran y se articulan en las comunidades autónomas que, insisto, tienen competencia exclusiva sobre ello. Será una ley de condiciones básicas para la igualdad en el acceso y en el disfrute a los servicios sociales, eh, que es lo que, lo, en lo que el Estado, en este caso, es competente. Eh, además, necesitamos avanzar en la cobertura de derechos y necesitamos eh, eh, profundizar en este, en este ámbito. Eh, creo que esto es algo que, que tenemos cada vez más en el discurso, tenemos que garantizar derechos a la ciudadanía, que enlaza además con este debate de la condicionalidad o la incondicionalidad. Si estamos hablando de la, una, co una cobertura de mínimos, los mínimos no pueden estar garantizados, tienen que estar eh, accesibles <coughs> perdón, para toda la población y además, eh, eh, la, bueno pues por poner un ejemplo de de la sanidad, si, si yo tengo una enfermedad de pulmón y fumo, no me dejan de atender por ello en el ámbito sanitario porque es un derecho para mí. Eh, otra cosa es que me puedan hacer recomendaciones, que me puedan poner encima de la mesa todas las dificultades que voy a tener respecto a mi salud si no cumplo con determinadas cuestiones, pero la decisión de fumar o no es mía. Eh, también nos habla este informe de mejorar la transferibilidad territorial. Eh, estos modelos que se han desarrollado en cada una de las comunidades autónomas tienen que, tienen que, empezar, a ver, tienen que empezar a fluir eh, la información, el intercambio, la conexión, eh, incluso en un aspecto que también hablaré ahora en relación con la ley que tiene que ver con la movilidad territorial. No puede ser que una persona tenga reconocido un derecho en una comunidad autónoma y, y, y al pasar a otra pues esto se... se se desaparezca incluso tenga eh, un, un periodo eh, en el que eh, haya que garantizar el empadronamiento que a veces es eh, muy largo. ¿no? Entonces necesitamos eh, diseñar sistemas que permitan que esto se aborde con mucha mayor flexibilidad. Eh, desde luego una de las recomendaciones es facilitar la, la cooperación interadministrativa, creo que esto es algo... Esto es algo que también eh, se contempla en la, en la ley. Eh, creo que la pandemia ha traído muchas cosas muy negativas a, a nuestra sociedad, pero ha traído a desencadenado algunas cuestiones que creo que van a mejorar en el futuro el camino que nos queda por delante y entre ellas yo creo que la cooperación interadministrativa es, es, es uno de estos aspectos. Por poner un ejemplo, hemos tenido en estos dos años y medio más consejos interterritoriales en toda la historia previa de los consejos territoriales ha habido necesidad y ha habido eh, en este caso también voluntad por parte de las comunidades autónomas, por parte de la Administración General del Estado de colaborar y mejorar y dialogar y discrepar y llegar a acuerdos eh, que creo que son siempre en beneficio de la, de la ciudadanía. Tenemos que también nos, nos dicen que tenemos que eh, acelerar esa definición del alcance de servicios sociales, aquí conecto con lo que ha Comentado antes Joseba, de terminar de definir, creo que es una asignatura pendiente que tenemos eh, y además creo que no hay acuerdo, no hay consenso, precisamente por eso por eso estamos, estamos debatiéndolo. ¿Cuál es el alcance de los servicios sociales? ¿Qué nos corresponde? ¿Qué no nos corresponde? Eh, recomienda incorporar buenas prácticas internacionales y en ese sentido también hay uno de los informes que realiza la OCDE es sobre, precisamente sobre buenas prácticas en otros países o cómo han resuelto otros países determinadas situaciones que obviamente con las particularidades nuestras pues podemos, eh, podemos eh, modificar o, o, o adaptar. Eh, por supuesto, reforzar la financiación, esto creo que es algo, que es algo obvio, es algo evidente, que necesitamos eh, reflexionar sobre, sobre, eh, sobre la inversión que cada administración pública nos corresponde, y esto es así, pero también sobre la financiación a los, a, a los servicios sociales, ¿no? en, términos, en términos generales. Eh, Recomienda replantear la dotación de personal y también su formación y su capacitación, y también ha habido una pregunta antes vinculada a esto, ¿no? a la capacitación eh, profesional Creo que aquí hay algunas cuestiones en las que la academia todavía no, no ha abordado de la suficiente forma ¿no? relacionada con los servicios sociales, con el desempeño de funciones gerenciales y de, y de responsabilidad, con, con otro tipo de cuestiones que tienen que ver con, eh, con que… Eh, hay cuestiones relacionadas con los cambios de modelo que tienen que pasarte por el cuerpo, que no vale solamente con que te lo cuenten, y creo que esto es algo, esta reflexión, esta autorreflexión y esta autocrítica sobre, sobre el rol y el desempeño profesional es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de un cambio cultural, como decía, antes, como decía antes Joseba. Por supuesto, simplificar procedimientos administrativos, este es otro de los objetivos que en el ámbito de las competencias que, que se obtienen desde la Administración General del Estado, la ley también incorpora. Eh, diseñar servicios integrados, interoperables con otros sectores, esto es otra cosa de la que llevamos hablando mucho tiempo y pensamos que es el momento en el que tenemos que avanzar porque estos modelos, esta agenda de la personalización de la que hablaba antes Joseba, <coughs> implica que las administraciones tenemos que empezar a ponernos de acuerdo y a dejar de eh, funcionar en base a parcelas muy limitadas de cuáles son las competencias tenemos que empezar a hablar porque las personas, esa integralidad de los servicios, esa garantía de integración de servicios en favor de este paquete de apoyos que hay que prestar a las personas, necesitamos dialogarlo con otros sistemas de, de protección. Por supuesto, mejorar la rendición de cuentas y aquí entramos en la necesidad de mejora de los sistemas de información que nos permitan diseñar políticas basadas en evidencias, pero también que nos permitan eh, dar cuenta de lo, que, de lo que hacemos. Creo que es una exigencia ciudadana y tenemos que, que avanzar en, este, en esta dirección. Bien, eh, yendo más a los contenidos de la, de la, de la, del borrador de anteproyecto de ley en el que estamos trabajando... Decía que es una, un anteproyecto de ley, será un anteproyecto de ley de condiciones básicas para la igualdad en el acceso y disfrute a los servicios sociales. Este es el foco que tiene este anteproyecto de ley. Es un acuerdo de gobierno, lo fue en el acuerdo de coalición, pero también está incluida en el, eh, como reforma en el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Tenemos un hito asociado y una fecha, lo cual hace, yo creo, bueno pues aporta también un grado más de, eh, de, de compromiso y de... Y de eh, responsabilidad por parte de este ministerio, pero de todo el gobierno para que realmente vea la luz. Eh, como decía antes también, esperamos poder aprobar en primera ronda de Consejo de Ministros en las próximas semanas. Será una primera toma en consideración, se abrirá un periodo de debate, este periodo de debate con todos los agentes implicados tendrá, tendrá eh, por supuesto, continuidad durante todos estos meses hasta que inicie la tramitación parlamentaria, incluso en la propia tramitación parlamentaria sabéis que están, eh, se traslada la responsabilidad al Parlamento, pero los partidos políticos pues, también estarán, eh, eh, será una vía para incorporar eh, modificaciones, propuestas, etc. Y de alguna manera también otro aspecto importante general de la ley es que eh, tiene que contribuir a, a este nuevo modelo, a, a esta nueva forma que tenemos que tener de mirar los servicios sociales y de identificar cuál es el papel de los servicios sociales en este eh, sistema más amplio que mejore la, la protección. ¿Cuáles son los objetivos que plantea el anteproyecto de ley? Por una parte, establecer unos mínimos comunes en todo el Estado, es decir, un suelo de protección común. Esto no puede hacerlo la Administración General del Estado porque no es competencia nuestra definir y articular cuáles son los, los eh, servicios o cuál es el suelo de protección común que tenemos que fijarnos, por debajo del cual no se pueda operar. Fijemos unos mínimos, al menos en el suelo. Que debemos eh, al que nos comprometemos a cumplir desde todas las administraciones públicas. Este es un mandato que se hace al Consejo Territorial, que es el órgano de cogobernanza que tiene que definir este tipo, de, este tipo de cuestiones. Y además, no solamente mandata al Consejo Territorial a fijar cuál es ese catálogo de mínimos o de básicos, sino que además define indicadores de calidad y sistemas de evaluación de esos mínimos. Es decir, no nos vamos a conformar solo con definir, sino que sabéis que la propia definición de un servicio o de un apoyo o de una prestación puede hacerse bien o mal. Entonces vamos a intentar acotar la fórmula y los criterios de calidad eh, a través de los cuales vamos a, a garantizar esa, esa cobertura de, de, de básicos. ¿no? Un segundo objetivo sería avanzar en la modernización de los servicios sociales y aquí pasamos, eh, hablamos de... Eh, mejorar la eficacia de los servicios sociales, que poder eh, aportar desde eh, la, el, la competencia que pueda tener la Administración General del Estado en que los servicios sociales sean más razonables, con menos burocracia y menos trámites, eh, que creo que también es algo que se comparte y todos los análisis hablan de la necesidad de abordar esta, esta cuestión. Eh, en ese sentido, pues hay una propuesta de, de, bueno, pues de la famosa cuestión de la, el sacar las ayudas económicas de emergencia de la ley de subvenciones. Estamos tratando de, de, de que esto tenga reflejo en este anteproyecto, anteproyecto de ley eh, y de otras muchas iniciativas. Eh, también en lo que tiene que ver con el uso compartido de los datos. Necesitamos, uno de los aspectos a través de los cuales eh, el sistema se cohesiona es a través de compartir información, esto no implica, no quiere decir que, todas las, que, que haya que utilizar un sistema único, esto es, es competencia de cada comunidad autónoma el diseñar eh, los sistemas de información que cada comunidad autónoma decida utilizar, eh, pero esto tenemos que ser capaces de diseñar un sistema que sea interoperable con los sistemas de las comunidades autónomas, en los que lleguemos a acuerdos de qué tipo de información y de qué forma van a dialogar nuestros sistemas para poder dar cuenta también a nivel estatal de, esta, de, esta, de lo que pasa en los servicios sociales y de lo que pasa con la intervención que se realiza en los servicios sociales. ¿no? Esto responde pues, a un ejercicio de transparencia que tenemos que hacer, de rendición de cuentas y también de definición de políticas basadas en la en Otro aspecto también que, que la ley contempla es eh, declarar a los servicios sociales servicios esenciales eh, no solamente vinculados a la pandemia sino vinculados a, a cualquier eh, eh, momento en el que, en el que bueno, pues pueda eh, suceder cualquier problema o cualquier eh, crisis que, que necesite de una intervención rápida y una intervención intensiva por parte de los, de los servicios sociales. Esto obviamente tiene ventajas y, tiene, y facilita algunas, algunas cuestiones, pero también tiene unas exigencias y es que los servicios sociales tienen que ser servicios presenciales, no pueden cerrar, tienen que garantizar la atención, tienen que tener planes de contingencia o deberían tenerlos para abordar crisis, etcétera etc. Eh, también se, eh, de alguna manera se estipula o se o se refleja en el anteproyecto de ley la figura del o la profesional de referencia como una figura que coordina eh, los casos para eh, garantizar esa integralidad o esa integración de los servicios y ese paquete de apoyos que definía, que definía antes Joseba. Y también cuestiones que tienen que ver con la capacidad de los y las profesionales siempre de acuerdo y garantizando eh, el acuerdo de las personas eh, usuarias en este caso, pero una vez que hay una definición de cuál es eh, el, el recurso que esta persona necesita y está de acuerdo con ello, y, y esto es después de un proceso de diálogo profe entre el profesional y la, persona, y la persona que acude a los servicios sociales, que la prescripción profesional en estos casos sea suficiente y que no tenga eso que someterse a segundas y terceras valoraciones, como pasa a veces, por personas que no eh, saben de servicios sociales a pesar, a pesar de que parece que de servicios sociales sabe todo el mundo, ¿no? Pero a veces pues hay cuestionamientos incluso dentro de la propia administración local respecto a, eh, bueno, pues eh, determinadas valoraciones profesionales que entendemos que no deben ser, que no deben ser cuestionadas. También debe incorporar en todo, su, en todo su desarrollo esta agenda de la personalización que creo que es un modelo… <coughs> perdón <coughs> No solo es un modelo que trabaja o que se refleja a través de la, a través de la ley, sino que eh, estamos también desarrollando en otras iniciativas eh, eh, pues, eh, lo que tiene que ver con el modelo de cuidados de la elaboración, la estrategia de desinstitucionalización que comentaba antes Joseba, es decir, hay todo un paquete de medidas eh, que refuerzan esta idea del cambio de modelo y que la ley también tiene que colaborar. Un, un tercer objetivo de la ley es la mejora de la gobernanza. La mejora de la gobernanza y la colaboración entre administraciones, entre administraciones públicas. Eh, y aquí bueno, pues se refuerza, como no puede ser de otra manera, el papel del Consejo Territorial a la hora de definir, avanzar y llegar a acuerdos con respecto a los, a los servicios sociales. Eh, se definen también algunas estructuras que, que creemos que son necesarias para una correcta coordinación. Incluso entre la propia Administración General del Estado, creo que en los últimos años han sido también ejemplos a veces de iniciativas que se han desarrollado porque son necesarias, pero también por la rapidez, por, por la necesidad de ponerlas en marcha, creo que necesitamos dialogar más y mejor con otros eh, departamentos de la Administración General del Estado respecto al papel de los servicios sociales con determinadas cuestiones que afectan, porque los servicios sociales tienen esa mirada también transversal, que afectan a, a servicios, prestaciones, eh, etcétera, de otros, de otros ministerios. Y también pues eh, espacios de gestión de la información, de, eh, de intercambio con todos los agentes implicados en los servicios sociales, etcétera. Un cuarto objetivo tiene que ver con la evaluación y la calidad. Entendemos que también tenemos que avanzar, como decía antes Joseba, en este ámbito, eh, establecer eh, unos, unos básicos eh, respecto a, a todo este, a, a, a este aspecto, este aspecto de, la, de esa garantía de calidad y, y esa capacidad que tenemos que tener de evaluar los servicios y de avanzar en esa, en esa dirección. En resumen, eh, ya termino, eh, la ley pretende eh, colaborar en esta idea general, generalizada, que yo creo que además compartimos no solo con el tercer sector, también con las comunidades autónomas en los debates que vamos manteniendo, de que tenemos que poner a las personas en el centro y tenemos que ir avanzando en un enfoque a derechos que por supuesto la ley eh, eh, parte del reconocimiento y del respeto a las competencias autonómicas, como no puede ser de otra, de otra forma, pero eh, intenta avanzar en aquellas cuestiones en las que, o definir aquellas cuestiones en las que nos tenemos que poner de acuerdo y por supuesto aquellas cuestiones que son competencia estatal y en las que podemos hacer modificaciones legislativas. Tiene como base la cogobernanza y además profundiza en este aspecto, en su en su planteamiento y también incorpora la participación en todas sus fases. Hemos, yo he tenido reuniones con las direcciones generales de todas las comunidades, casi todas las comunidades autónomas. También hemos hablado con el tercer sector, hemos hablado con la Federación de Municipios y Provincias, con personas expertas, tanto expertos en servicios sociales como personas expertas eh, por su experiencia, usuarias de servicios sociales, creemos que no puede haber políticas públicas sin tener en cuenta esta dimensión y también, por supuesto, con la comisión y con eh, algunos eh, organismos internacionales o algunas redes internacionales que tienen como objeto también de trabajo los servicios sociales, pues para poder avanzar en, esta, en este sentido. ¿no? Eh, comentaba antes que la idea es eh, poder, eh, necesitamos además agilizar los trámites, eh, los procedimientos administrativos de la ley. Pero el debate está abierto, el debate sigue abierto, lo ha estado desde el primer momento y sigue abierto. Tendremos y tendréis ocasión de, de conocer el texto porque hay una consulta abierta eh, ya con el texto en, en cuanto se apruebe, se tome en consideración en primera ronda de Consejo de Ministros y desde luego pues eh, durante todo este proceso eh, mantendremos, como hemos hecho hasta ahora, reuniones y, y espacios de diálogo y de debate con... Con, con todos los agentes implicados, de una manera también muy especial con las comunidades autónomas, que, que, que son nuestros interlocutores naturales, por decirlo de alguna manera, en todas estas, en todas estas cuestiones. Por mi parte, nada más, muchas gracias y, y quedo a la espera de las preguntas. Muchas gracias Patricia y como os ha recordado ahora también Aitana por el chat, eh, abrimos el turno de, de preguntas que queráis eh, formular y lo hacéis levantando la mano y automáticamente os damos paso. Gracias. ¿No hay ninguna cuestión? Si no, se habían lanzado algunas preguntas a través del chat. Eh, y podemos... Perdón, que no, conse no conseguía levantar la mano. ¿Puedo intervenir? Claro. Que veo que no hay... Sí, sí, sí. Ah, pues una, una pregunta para Patricia. A ver, eh, no sé si es, es posible contestarla en este contexto, pero me parecía muy interesante este eje en la dirección de simplificar los procedimientos administrativos, ¿no? eh, del acceso, por ejemplo, a los servicios sociales. ¿Cómo poder articular eso con, digamos, eh, el establecimiento de procedimientos para garantizar los derechos subjetivos? No sé si me, si me explico, porque todo eso requiere ¿no? de unos procedimientos ¿no? y unos diagnósticos por ejemplo, el, la valoración de exclusión social, ¿no? que, eh, que introducen de nuevo eh, pues bastante burocracia, digamos, en los servicios. No sé, o, una, o alguna idea alrededor de, de esta posible articulación, o cómo se hace en algunas comunidades autónomas, ¿no? Porque decía Patricia que. Eh, el establecimiento de los derechos subjetivos era muy variable ¿no? según la comunidad autónoma. Muchas gracias, no me extiendo más. Eh, bueno, yo parto de la base de que eh, la burocracia eh, no tiene por qué, eh, se ha negativizado mucho esta, este, este término, pero la burocracia en realidad es equiparable a garantía de derechos. Tienes toda la razón, hay, hay cuestiones, hay procedimientos que precisamente la burocracia o los pasos administrativos que estén tasados y que estén garantizados lo que hace es que evita las subjetividades y evita pues, que, que estemos en, en sistemas no garantistas ¿no? De, de derechos. Lo que yo sí que creo que es un reto es ajustar y repensar todos estos procedimientos y pensarlos siempre desde una perspectiva de que todo eso sea que esté al servicio de las personas. En este sentido tenemos mucho margen de mejora. Tenemos margen de mejora en los procedimientos digitalizados. Tenemos mucho margen de mejora en cómo gestionamos la información y cómo nos sometemos a la ciudadanía a procesos en los que reiteramos las demandas de determinada documentación que ya han llevado o que ya obra en, en, en manos de otras comunidades autónomas en digitalizar y en explotar de alguna manera todas las posibilidades que nos da eh, la, la, la digitalización y y aprovechar todos estos sistemas para, para avanzar. Obviamente, desde la ley, desde el anteproyecto de ley, no se puede, eh, po, o sea, podemos poner en la ley aquellas cuestiones que sí dependen de la Administración General del Estado, porque la, la gestión de los servicios sociales también responde a, a, a, a o también corresponde a las comunidades autónomas. ¿no? Creo que este es, es un objetivo compartido, por parte, de, por parte de todas, de, de todas las instituciones, y creo que tenemos que seguir avanzando en, esa, en, esa, eh, en ese objetivo de la reducción de la burocratización, que no digo eliminación, porque creo que hay un mínimo que, tenemos que, que obviamente tenemos que seguir garantizando, pero sí que todo ello eh, se haga y se refleje y se diseñe desde un profundo conocimiento de la realidad de las personas eh, que van a los servicios sociales, desde un profundo conocimiento del funcionamiento y de las dificultades de los servicios sociales y, a partir de ahí, podamos diseñar eh, sistemas que lo permitan. Eh, todo lo que tiene que ver con la gestión de la información es algo en lo que podemos avanzar y en lo que eh, el anteproyecto de ley hace algunas aportaciones. Eh, el tema de la del, por ejemplo, de la del eh, excepcionar las ayudas económicas de emergencia de la ley de subvenciones también va en esa en esa línea. Hay situaciones y hay sitios en los que, dependiendo de la interpretación que desde las intervenciones municipales hacen de cómo se aplica la ley de subvenciones, se somete a este tipo de ayudas que deberían ser inmediatas, deberían poder, las familias y las personas deberían poder acceder a ellas de forma inmediata, pues se somete a unos procedimientos previos que a veces duran un mes y medio, dos meses, lo cual es incompatible con esa urgencia que en el fondo pues da, da la posibilidad o ofrece a... Eh, necesita la, el caso concreto. ¿no? Entonces, es, son una serie de, en este caso, medidas que sí, la ley de subvenciones es una ley estatal y en este caso eh, lo que estamos proponiendo es que esto pueda, pueda tener lugar ¿no? en, a, través de la, a través de la ley. Vale, Pedro Fuentes. Sí, hola. Buenos días, Patricia. Muchas gracias por tu exposición, que a mí por lo menos me ha resultado como muy clarificadora. Una preguntita es si en el proceso de elaboración estáis trabajando también el tema de la participación de los usuarios. Es decir, de alguna manera contemplarlo a través de la legislación, porque uno de los grandes retos que creo que tenemos en el sistema de servicios sociales es hacer la transición de considerar a las personas con las que los servicios sociales trabajan como objeto de intervención a, a ser sujetos de, de los procesos de trabajo. ¿no? Entonces digo, si, si de alguna manera se está contemplando en el anteproyecto o en lo que estáis trabajando esta dimensión para tocarla a la medida que sea posible, y si no es así, pues invitaros a hacerlo. ¿no? Eh, lo que estamos haciendo básicamente, Pedro, es, es ser consecuentes con esta idea que yo comparto de que, lo he dicho antes, que las políticas públicas no deben diseñarse al margen de las personas ¿no? que, las van a, que las van a recibir y hemos eh, puesto en marcha un grupo que asesora, que está asesorando la ley, un grupo de personas expertas por experiencia que nos están dando su visión, haciendo un diagnóstico de cuáles entienden que son las principales dificultades que tienen ellas a la hora de acceder y disfrutar a los servicios sociales y qué propuestas y qué propuestas hacen. Cuando hablamos de aterrizar los servicios, eh, volvemos otra vez a que cada comunidad autónoma tendrá que diseñar también todos los procesos en este sentido de, de participación o de incorporación a las personas. Eh, en, en, en, que utilizan los servicios sociales y la forma que tienen de canalizar, de canalizar esto, ¿no? eh, Desde luego, los modelos que estamos tratando de impulsar hablan de poner a las personas en el centro y esto también eh, afecta a la definición de las políticas desde mi perspectiva. Gracias. Rocío. Gracias. Hola, buenos días. Soy Rocío, de Fundación Secretario Gitano. Eh, yo quería plantearte, Patricia, una cuestión eh, relacionada con las competencias de las comunidades, pero también el desarrollo eh, desde la perspectiva eh, local. Eh, nos estamos encontrando con municipios que, a pesar de tener eh, financiación, están teniendo bastantes dificultades eh, jurídicas para el desarrollo de intervenciones eh, de carácter preventivo eh, y que tienen que ver con muchas de las cuestiones que se han planteado eh, de, de la perspectiva de la acción preventiva desde, la, desde los servicios sociales. ¿no? no sé si tú ves eh, que puede haber eh, recorrido en, en relación a, a la ley de servicios sociales todo lo que tiene que ver con las competencias de las comunidades autónomas, pero también de los, de los ayuntamientos, y en qué medida los ayuntamientos también pueden eh, eh, desarrollar todo lo que tiene que ver la cartera de servicios con una financiación estable y que no tenga impedimentos de tipo jurídico con la ley de, de, de base local, que es la que nos estamos encontrando, que en muchos casos, eh, tanto la intervención como los servicios jurídicos, están impidiendo el desarrollo de, de este tipo de, de, de iniciativas. No sé si es con, la, con esta ley o qué se puede hacer paralelamente... Eh, eh, en el desarrollo del diálogo de, de, este, de este borrador se puede, se puede hacer, relacionado sobre todo con eh, la ejecución de programas y medidas de base territorial, que son los, los municipios. ¿no? Sí, como comentaba antes, Joseba, el tema de los municipios es un, es un tema eh, importante, muy importante, <ríe> precisamente porque porque la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local quitó competencias a los, a los ayuntamientos, salvo para cuestiones vinculadas a la emergencia. Y esto en algunas comunidades autónomas es un problema a la hora de definir prestaciones, porque eh, bueno, pues, los ayuntamientos dicen que la comunidad autónoma no garantiza esos servicios que es competente y ellos pues, eh, pues, eh, renuncian de alguna manera. A, a poder desplegar estos servicios, pues porque no reciben, no tienen la competencia y no reciben, y no reciben financiación. Pero no todas las comunidades autónomas lo, no lo, han, lo tienen en la misma situación, hay comunidades autónomas que lo han resuelto. Y lo han resuelto bien, porque estamos hablando de ordenación de los servicios sociales, con lo cual aquí pues las comunidades autónomas tienen mucho que decir eh, en cuanto a eh, qué papel eh, tienen que tener los ayuntamientos cómo se racionaliza también el, eh, las competencias para evitar esto que hablaba antes Joseba, que pasa con que dos administraciones territoriales, incluso tres en el caso de que haya administraciones eh, de carácter provincial, eh, pueden estar interviniendo sobre la misma población y con la misma tipología de recursos. ¿no? Y a lo mejor en otra zona eh, pues, eh, no hay nadie que esté dando cobertura a esos servicios. Entonces, yo creo que... que, que eh, más allá del reconocimiento del papel de los ayuntamientos en la prestación de los servicios sociales, lo que es la implementación o cómo esto se configura en la práctica corresponde a, las, a los ordenamientos que tienen que hacer las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias para racionalizar estas cuestiones. Me consta que muchas, algunas de ellas lo tienen resuelto, otras muchas no y entonces todavía se dan este tipo de este tipo de, de situaciones, ¿no? pero, pero creo que como decía al principio el, y como dice la Constitución, en la ordenación de los servicios sociales, en la planificación de los servicios sociales son precisamente competencias que las comunidades autónomas tienen eh, relacionadas con, este, con los servicios sociales, con lo cual es ahí donde tiene que, donde tiene que abordarse esta cuestión eh, pues de una manera clara para evitar eh, todas estas interferencias que sé que que están sucediendo, no en todas partes. Perfecto, muchas gracias. Eh, no veo ninguna mano más levantada. Eh, entonces, damos las gracias de nuevo a Patricia por su por su presencia y por compartir con nosotros eh, este espacio.